you yeah. ¡Suscríbete Pensé que mis padre Seguro estabas comiendo chucherías No, nada de eso Tranquilo Seguro que no estabas comiendo no, chucherías No, nada de eso Nada de chucherías No, que no estabas comiendo chucherías Bueno, poquitas Tranquilo Ajá, poquitas ¿Y esto qué es? Relájate Bueno a veces, a veces en cuando no está mal comer. Chatar. O sea, tienes comiendo esto desde que empezó la pandemia. Y si sigues haciéndolo te va a hacer daño. Pero empezó el mayo tranquilo. ¿Qué es? eso? Sí. ¿Y eso qué tiene? Te vas a enfermar. En, ¿En la... esas cantidades y en esa regularidad con la que lo haces, te vas a enfermar. Que no, yo ni hago ejercicio. He subido de peso, eso sí. Pero tranquilo, si no aquí enfermado. Marte, el COVID no te perdona porque seas joven No, no es así, no tranquilo, mírame Estoy bien con usted. Tanto como tus papás como yo nos preocupamos mucho por ti y sé que a veces no están en la casa y eso no tiene por qué impulsarte a hacer esto Pero mira, mira, prueba, prueba, prueba ah, no, no, no, no, yo no quiero Prueba No Gracias. A ver, Rutherford, dime. ¿Consumes a menudo golosinas? Sí, normalmente, pero escondidas. ¿Oh, tus papás no saben? No, no, no saben. Las guardo entre mi casa escondidas. ¿Y el refresco? El agua gaseosa, refresco negro. Sí. De hecho tengo familia igual en mi ropa. Estuve hablando con tus papás y en tu familia no hay cuadros de, de diabetes. Y eso nos preocupa porque por la edad que tienes, 13 años, ¿verdad? Sí. Por la edad que tienes, tú no debes de tener ese tipo de problemas. Tenemos que hacerte más exámenes para determinar en qué grado de diabetes te encuentras. Creo sin temor a equivocarme que puedes estar en el tipo 1, pero no te preocupes, tranquilo, no te preocupes, quiero ser lo más claro y, y honesto, porque es tu salud, y tu salud es lo más importante ahorita, tú eres muy importante. ¿Pero volver a ser un niño normal? Claro, siguiendo ciertas recomendaciones y viendo primero los resultados para darte un buen tratamiento, para ayudarte a controlarla, siempre y cuando, número uno, cero golosinas, cero refrescos y vas a tener que subirle a las verduras, a las frutas y cierto número de frutas, tampoco puede ser ya cualquiera, hay frutas con exceso de azúcar, pero y no te preocupes, te haré un buen diagnóstico y créeme que tendrás una vida saludable. La salud es un derecho que todos tenemos, pero esto no nos deslinda de la responsabilidad de favorecerla, pues la mayor parte del tiempo tenemos que prever un sinfín de enfermedades y complicaciones en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay personas que no tienen estas mismas oportunidades sobre sí mismas, pues estas personas pueden desarrollar enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1. Usualmente ocurre en personas como lo pueden ser niños y jóvenes. Recordemos que hay que amarnos, pero no por eso hay que descuidar nuestra salud.